Fue impuesta como medida de coerción el pago de una garantía económica de 10 mil pesos contra Máximo Fabián Almonte, quien está siendo acusado de porte ilegal de arma de fuego y disparar contra una persona. El abogado del imputado explica el proceso. Que fue detenido con un porte ilegal de arma de fuego, o se le conoció medida y el día de hoy la juez entendió que el mismo podía acudir al proceso en libertad y lo dejó en libertad imponiendo una garantía económica de 10 mil pesos y la visita periódica. Sobre las acusaciones cuestionamos al imputado, quien afirmó ser responsable. Alega a quien le disparó es un reconocido delincuente. a una persona de ¿Dónde fue eso? ¿Cómo se llama? Se dice en